Esperemos pronta recuperación para los. esos peloteros que tienen el COVID-19. Señor, vámonos al sondeo. Hubo sondeo, ¿eh? ¿Eh? Primero el tema. Ok, Villalona. ¿Cómo? ¿Qué no? ¡Ay, Villalona! ¿Qué? No, está en vivo, está en vivo aquí, está aquí Villalona. Eso no es que diga, que no diga que es Santiago, eh. Santiago, para allá Santiago. ¿Eh? Señores, Alessandra MVP. Alessandra vale, vale, vale. <ríe> MVP y su foto con el Jevo nuevo. Señores, esta muchacha. ¿Eh? No, esa... <ríe> Saludos a Papi Juan, esa leyenda que está aquí. Claro, lo tenis. Ahí está Alessandra con su jebo. El país se paralizó la noche del sábado 16 de enero cuando la figura de redes sociales, Alessandra Hacchú, conocida como Alessandra me dio a conocer de forma oficial que se está dando una nueva oportunidad en el amor. Un año después de su divorcio del, del exponente de música urbana, morsa La Para. Aunque no reveló el nombre ni el rostro de su nueva pareja sentimental, la influencer posteó dos fotografías. En una de ellas toca sus glúteos y en la otra ella está sentada en sus piernas y él la abraza. Alessandra se encuentra en Miami, según la ubicación que colocó en el post. De inmediato, los FBI de las redes comenzaron a investigar y sospechar y especular sobre quién, es la persona que agarra con tanto cariño a la empresaria. Mírenlo ahí, señor. Esa mano se parece a la de Pinto, esa mano. Sí, yo creo que es Sí, está bien. no, no, para subir, para que sospechen con él. Sí, para subir, view ay. Está activo, el pinto está activo eh, en las redes. ahí me gusta cómo ella habla, como que, que se le ve. Sí, sí. Sí. Ahí está, señores. Ya estamos ready, estamos ready con eso en la el El acento de ella. Ahí todo el mundo. Señor, y ¿quién será el hombre que está con, con esa muchacha? Eh? Porque no se parece a este reloj. Este reloj nunca en la vida. Es un reloj, míralo, míralo ahí, con diamantes. No se ve tan guau, guau no se ve tan guau, guau, tipo. el tipo. No, no, para mí tiene que ser un manager, un artista. Sí, un frafra, -fra, un frafra -fra de eso, Ese paquete. ¿Eh? No creo, no creo. No. no puede ser un rapero. ¿Tú crees, papi Juan? Ese es un rapero. No tiene que ser como un empresario. Sí, ese muchacho. Sí, sí, me parece que, que es... No, no, no un tipo con mucho dinero, sí, es. Eh. Un tipo, no un conchero, no. O es sea, un tipo que tiene... La pampa la prendía, como dice. Se lo ocurra a Trero. Se lo ocurra a Trero. ¿Quién? Ese. Porque yo, ¿dónde le da la cara? A mí nadie me va a usar de pendejo, ni, ni, ni de chivo de oh, todo ajá. para ganar el ¿Quién tiene boni Si vos? yo soy la pareja de una figura, usted tiene que presentarme en el mundo. Yo soy su pareja, por las razones que sea. Pero primero, oh, pero eso primero, primero, es para ganar, view. Primero hay que <risa> lo primero es. No, no, no, no, no. Mire, lo primero es que ya después, ahora se arme el escándalo. El hey, mugueo, la checha, la, la, es la, la, la escritura, lo vio y la, la viula, vaina Ahorita y tipo, todo el mundo está atrás de él. ¿Quién es? Hasta por las uñas y el reloj, ¿quién es? Entonces, ahorita. ¿Quién hará la, a a la a primera entrevista a ese tipo? ¿Quién hará? Entiende, ahora comenzamos a especular. Mozo la para, tuvo su pareja y de una vez se la presentó al mundo. Es esta. Punto. Se acabó la, la especulación y sí, la, ni la ni vuelta. vuelta. Exactamente. Dicen, el caso de ella... Claro, así el, es. El problema está que comenzamos la persona que tenemos cerebro amueblado, como yo, a decir que ese no es su novio, <risa> sino una persona que le va a ayudar a subir view. Punto. Entonces ya no sabemos si es verdad o no que es su pareja... ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Tiene como un látigo. <risa> Porque mire, yo. oiga bien lo que le voy a decir de estos flows. Usted es un hombre de la calle. Usted Esos sabe, son los que, lo que limpian. Tú sabes cómo es. Cuidado. Si usted agarra y dice: Yo voy a presentar mi pareja, pero no va a presentar las manos de mi pareja. Pero que, pero que oye, es eso, que eso eres tú. De... No, no, no. Es que el objetivo de ella es mi cadeo. me cadeo claro, ella. Claro ahora, a los, pies al uno a va a ahora los que pagan 22 dólares mensuales podrán ver la cara del tipo ¿Eh? ¿Eh? suscríbase para que lo sepa suscríbase 22 <risa> señores llegamos al final del programa con esta bomba que tiró soporte suscríbanse a los All -in Fan de Alexandra MVP para que usted vea quién es el tipo señores espero venir mañana con ese triunfo de los gigantes ya ustedes saben pasen buenas tardes y no salgan a la calle a celebrar, que ese es su